¿Qué tal a todos mi YouTube? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a Flint County Y bueno, una vez que estamos en Flint County Nos subimos exactamente al trailer Y ahí tenemos el hermoso y preciado trailer Bueno, ya estamos en el nivel número 3 Y todos sabemos que la mercancía es ilegal Por lo tanto es buscada por la policía Pero esta vez ha subido un poco el nivel Entonces hay que tener algo de cuidado y todo lo demás Además de eso hay que entregarse en Los Santos esta mercancía Y bueno, los siguientes posibles destinos son Willow Field y Willfield, um, Ocean Dogs y O oh, el Corona. De eh, Ocean Dogs, creo que me tocan, no me acuerdo si es en Ocean Dogs. Bueno, al salir, y bueno, la policía obviamente me va a perseguir y todo lo demás. Y lo que podemos aprovechar exactamente es que tenemos tres estrellas. Y bueno, exactamente lo que pasa es que tuve un pequeño conflicto con la policía porque ellos me aman y me quieren y me adoran y están tanto me adoran que me joden la puta vida Y me tienen encabronado aquí Que no puedo coger otra vez El remolque que el... Y bueno, exactamente... El remolque está ahí y la policía me tiene rodeado Y no sé qué hacer Y lo que yo recomiendo exactamente es que no se dejen rodear de la policía Porque exactamente van a fracasar la fucking misión Y yo bueno, fue un pequeño error que tuve Como todo buen ser humano Y... uy, casi tomo y contra esa gasolinera Y bueno, ya por fin pude salir Y yo quizás no haga la misión totalmente perfecta Pero recuerden que lo hago por diversión Y porque quiero ayudarlos también un poco A cómo pasar la misión Ya que estas misiones van subiendo de nivel Y se complican un poco más Y bueno, ahí toma, toma como rápido y furioso Oh... O oh, sí creo que soy más loco que Toreto. <risa> y bueno, ahí puse la cámara en primera en prim, en, en, en primera y bueno, ya estoy exactamente cerca del punto amarillo Y como siempre ustedes saben que lo único que tienen que hacer exactamente es guiarse del punto amarillo ¿Por qué el punto amarillo? El punto amarillo los ayuda mucho Y además de eso, en el mapa se pueden guiar por el punto amarillo El punto amarillo es su punto de destino Y además de eso, lo único que tienen que hacer es acelerar a fondo y tener precaución Porque debajo de este puente exactamente viene viene el, Uy, ¿qué pasó eso? Y exactamente creo que es el Enderman Creo que exactamente este puente Uy, era el puto policía que me estaba persiguiendo Yo decía, algo me incomoda, algo me incomoda Y es el puto policía Oh, toma, puto y bueno, y. y, y sí, eh, lo turro de esto es que viene el viene el, el tren y el tren incomoda mucho aquí. Pero igual, rara es la vez que se aparece el tren y puedes también fracasar la misión por culpa del tren. Así que lo que mejor recomiendo es que aceleren y tiran a. No. Esquiven con precaución al tren y ya. Y bueno, este policía me tiene ya las pelotas hinchadas y lo hago chocar, retrocedo. Y bueno, así, si quieren divertirse y dañar al, al auto y todo lo demás, delen, porque exactamente el dinero son unos mil. Aquí lo que importa es que llegue la mercancía, no que si se hace daño el auto. Ustedes saben que en otras misiones se puede hacer daño el auto. ¿Por qué? Porque exactamente en las otras misiones la recompensa varía. Entonces ya me tiene arte y pum, que se yo que ya, hay que explote o algo así por el estilo. Ya, ya, ya, ya, ya. Ahí puse la cámara cinematográfica ya para darle un toque con swag. Y bueno, ya estamos llegando al punto y como pueden ver es algo lejito, pero ya terminamos ya. Ya aquí nomás a la próxima parada, ya llegamos. Y como siempre, sacándoles una sonrisa, según yo. Y estoy aburrido y, y, y retrocedo Y qué bestia, no puedo ni retroceder bien Soy un fucking anormal Y no sé qué decir Y bueno, ya Uy, Dios, Dios, creo que Se acerca el inframundo uh, Bueno, llegamos, llegamos, llegamos, llegamos, llegamos Señoras y señores, llegamos, llegamos, llegamos Aquí es a la derecha, a la derecha, cabrón, a la derecha, a la derecha uh. Bueno, ya está el punto rojo, al fin llegamos Al fin y en primera persona oh Tres misiones de camionero completas. Hasta la próxima. Suscríbanse. Suscríbanse.